Chico. Lo saluda su amigo, Rey Mundo. ¿Sabías que por decreto del emperador Maximiliano de Habsburgo, el 6 de julio de 1866, se inauguró en este sitio el Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia? Este recinto albergó los monolitos del Acuatlicue y la Piedra del Sol, ¡Ajá! mejor conocidos como Calendario Azteca que posteriormente, en el año de 1964, fueron llevados al Museo Nacional de Antropología. Si no me crees, ven a visitarnos. Estamos en moneda número 13, aquí en el Centro Histórico. Bye bye. Gobierno de México.